Hola, buenas gente, de ¿youtube? ¿Cómo están? Soy yo Zultimate Estamos aquí, no ha habido reacción para el canal Esta vez vamos a reaccionar al trailer 7 eh, del episodio 7 de Dragon Ball Z de KigenPay Así que dura unos 31 segundos que unos 55, 51 segundos así que vamos a reaccionar a ver cómo tiene esto y bueno, y a ver qué onda y a ver si ya lo puse puse subtitulado así para que lo vean ¿no? Y bueno, si más para ambos, de play, ya ver que tiene Starting from here, let's make a promise, you and me, okay. let's just be honest, we're gonna run, huh? nothing can stop us, even the night that falls all around us, soon there'll be, laughter and like voices, beyond the clouds, over the mountains, like, yeah. we'll run away, on roads that are empty, lights from the airfield, okay. ¿Qué ganas de decir algo? ¿Cuánto tiempo la muerte de Ok. Estás esperando esto y es la muerte de tu padre. En abril quizás. <ríe> ok. Lo no, mejor pues la música está... Bastante bien. Okay, no hice no mucho no <ríe> ok basta Me ok está bastante bueno ¿no? y a ver cuando sale el, el, el eh, bueno a ver cuando sale el, el capítulo 7 en abril así que bueno así que lo voy a ver tal vez no hoy tal vez no mañana pero un día ESE MISMO DÍA Hola gente, ¿cómo están? Soy Tos Último Estamos aquí en una nueva Video Reacción para el canal Y bueno, acaba de salir el capítulo 7 De Dragon hoy, bueno, así que Del Dragon Bersil, nos os dicho Del este de Kissing Pei ¿no? El último capítulo de él, así que A ver que... ¿Cómo terminará esto? Quedamos, eh, con la así en un momento Ya me tiene que salió esto, así que... Mejor que... Que resuelve el Ya me entendí que ya salió la carne, pero wey Ok, y... Y luego no salió ayer Ayer justo y bueno ahí ya voy a poner a, a verlo ahora así que y ya, ¿qué contiene esto que vamos en ocupo super serie 5 frente a ese alma ok a ver qué pasa ahora y bueno ya Tengo emocionado de que contiene esto y bueno sin más pero vamos a accionar ahora en 321 ya puse su título en español así que vamos a ver creo que lo puse bien no pasado un año eh. my termina No, Sorry, ¿Qué? each other? Deja stupid suelo original, obviamente, en la descripción. You, idiot. How can you not ¡Es <laughs> que Oh, Alma! Is that you? So were no a woman all this ¡Es <laughs> no te lo he visto! ¡Es que no te no te lo he no no lo You serious. <laughs> Vegeta! Have you become an angel? <laughs> you must have become very <laughs> like strong. Afterwards, we absolutely have to fight. No, <laughs> no, no, no, You are aware that fighting is forbidden for angels. Under penalty of cancellation. I want to die. You can't. <laughs> Damn it! no, no, no. <laughs> Okay, ahí devuelvo. Cayón aluno. It's absurd! With just the with just the brute force of one hand. <risa> <risa> oh. On the earth we could cause devastating damage, even with minimal effort. Here we can fight without restrictions. How long have you waited for this moment? ahí está el diálogo, eh. Mm. From your father's death. Oh, morto, mm. vale, sí se dio cuenta que lo, lo mató ¿verdad? Y ya empieza como me da referencia, otra referencia. la no, tiramita. <risa> <el> <risa> Hola. <risa> El... El ataque de bronce. <risa> bueno. Ha habido la ventaja un poco. Ok No. Ojo rojo eso no se sí, es algo bueno <risa> No Okay, Ok, se un ¿Qué es eso? Tal vez te que van a ir bien ese? algo así? como llegamos el mundo de su que el da shinká también lo sintió como Uh, so Santos Power, you got meow. Whoa! Huh, ha! this isn't even my final form. Uh, I knew you would say that. <laughs> I will be able to become stronger than you with my own strength, and in the end, we will have that fight we wanted so much. The day has finally come. Okay, to the Okay. Oh clásico. <laughs> Otro más. <laughs> Va. talokén, tal como que no está peleando furios, ¿qué pone el lado? Vamos a hacer a la mierda, ¿dónde? Ya fatalito. Igual, bueno, a sorpresa de nadie, ocuparía. <risas> ok, ¿cómo sí? La música, y cosas así. ok, le con oh, hey. <risa> no, la casa, cambia mea, cambia, canción, cambia, no. No here Está bueno is so ver had vamos a eso se ha va bastante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah... Uh. Do you want say I have Okay? Why are you smiling? You just lost. I'm happy. If okay. I had beaten you. I would have become the strongest. And then I would have no more reason to fight. Yeah, I'm not fighting anymore would be terrible. No. <laughs> Why ah! <laughs> are you smiling too? I would be proud of you. Okay. Think of that. Ah, I forgot about that. Okay. Thanks for it. Allow me. That was normal. Me coco chiquita de eso. No puedo. La que esté hecho de Alma regresará en el final de un bombulmo. <risa> ok <risa> ok un buen final un buen final de un fan animation <risa> esta bastante bueno ok gente me gustó bastante esto ok un buen cierre y a ver un... Me estoy ahora con las demás cosas que ha salido obviamente que si sí, la ellos siguen sí, el señor de Momuna aunque yo busqué la de pero a ver cómo, cómo ha hecho y ok que más por decir no está bastante bueno dejaré de su video yo? y bueno todavía esperar a la... que salga la parte de español obviamente que es como la tarta la... bueno gente esto ha sido la reacción de oro la verdad muy muy épico, como no y bueno, si te de todo esta reacción, poder darle una me poder compartir vídeos suscribirte a este canal, para más videos con como este. Y bueno, si nada más que sí, puedes seguir en redes sociales, tengo Twitter, Facebook, y bueno. Eso es todo, soy yo, soy Ultimate, y nos vemos a la próxima. Bye, chao, adiós.